Bien, eh, gracias a Yerlian, gracias a Carolina, a Francis y a los muchachos del equipo. Yo quiero, eh, quiero ¿verdad? Este, eh, mencionar el hecho de que nada es imposible para el ser humano. Nosotros somos una eh, un, un conjunto... No solamente de lo físico, sino de lo mental, y eso hace posible que nuestras acciones finalmente se vean coronadas por el éxito cuando ponemos de nuestra parte, cuando ponemos eh, el empeño, y estamos conscientes y seguros de que lo que estamos haciendo requiere de ese resultado para que sea favorable. Hay un ejemplo en la historia del automovilismo extremadamente interesante. Uno de los diseñadores más emblemáticos del, eh, de autos es el señor Carol Shelby. Carol Shelby era el diseñador de... Bueno, y tenemos, déjeme hacer un paréntesis. Tenemos, a, tenemos a, a, a una cumpleañera. Sí. A la cumpleaños, la cumpleaños ¡Pero la feliz, A ¿Sí? la fela que nos trae el café todos los días. Sí. ¡Salud! ¡Felicidades a doña Fela! ¡Que pases un feliz día ¿Sí? y que cumpla muchos años más! Sí. Sí. ¡Que Dios la bendiga! la música de ¡Que bueno! muy buena selección del, del flaco que le puso la música de joven ah, sí, ¿no? Yo tocaría la de la de, vieja, mm. de la misa bien hey, el, miren, el Carol Shelby era un diseñador excelente diseñador que trabajaba para Ford Company en los Estados Unidos ay coño, esto es historia Llegó, eh, eh, inicia una relación, una amistad con uno de los más intrépidos eh, eh, automovilistas, conductores de autos de carrera de origen, eh, de origen inglés, Ken Miles, o Ken Niles, como se escribe. Entre los dos crearon uno de los modelos de Ford más emblemáticos al día de hoy, el Mustang Shelby. Ese carro fue creado, precioso carro, precioso carro. Ese carro, yo doy a todos mis hijos por ese carro. <risa> no, pero amable. O sea, sí, sí, sí. No sí. Puede, sí. Adiós, ya hay cosas que me, uno... Ya, me quito, me, me ya quito, tan grande. Ya, <risa> ya tan ya. grande, me quito esa no, pero... Es lo, no. mío que, es lo mismo no, no que eh, por chance. el mío. Todo cae, todo pasa, todo entra. Sí, pero, pero ese está ahí. Ese está ahí. Pues el Shelby, <risa> el Shelby, para que alguna gente que no se dan cuenta de qué estoy hablando. Si vieron la película eh, 60 Minutos de Nicolas Cage, ese es el último carro que se roba, Nicolas Cage que hace el, el papel de un ladrón de auto eh, y que intenta cruzar por el puente con una barricada de policía. Ese carro, ese era el último carro, porque era una verdadera joya del automovilismo. Pues, eh, esta gente hicieron este carro con la finalidad de destronar a Enzo Ferrari, que venía siendo durante los últimos 10 años quien siempre había ganado la famosa carrera de Le Mans en Francia. O sea, una carrera emblemática, eh, conocida a nivel mundial, con, con, con récords mundiales, porque se viene celebrando todos los años, año por año, y todavía se celebra. Y Enzo Ferrari, que fabricaba, construía un modelo eh, eh, a mano, de, o sea, no industrializado por, en ese tiempo eh, eh, por, por grandes cantidades, sino que lo hacía eh, eh, para, para el público cuando se lo solicitaban. Y además, tenían una escudería, es decir, un equipo para eh, eh, participar en carrera. Eh, el Ferrari era el carro de Le Mans, prácticamente. Y Shelby y Miles hacen un equipo, uno construye el carro, lo diseña, lo construye y el otro lo guía. Tipo medio loco este Ken Miles. Y finalmente ganaron por primera vez de Trona La Ford, que nunca había sido una empresa dedicada a ni tenía un renglón de escudería, ni lo tiene, creo todavía. Lo que quiere, pero decidieron tumbarlo, decidieron enfrentarlo. Hay una película en, la, en el sistema de streaming de Disney, Disney Plus, que se llama Contra lo Imposible, que, ref, que relata esta historia verídica de Carol Shelby y Ken Miles. Así como estos dos, y así como ellos dos, muchos acontecimientos en la historia de la humanidad han sido el, el producto del arrojo, de la decisión, de la del criterio de que tengo que hacerlo, es, es lo correcto, es lo que debo de hacer, es lo normal, es mi obligación. Todas esas cosas te dan la oportunidad de asumir esa relación, ese, ese, ese nudo gordiano que hay entre lo físico y lo mental, entre lo psíquico y lo, y lo, y lo material, y eso hace que el hombre, los seres humanos, que independientemente de que digamos que no es perfecto, pero es la máquina más perfecta que hay en la creación, es el ser humano. Ha logrado, vencer, logra vencer obstáculos y obtiene su, su resultado al final. Todo esto viene a cuento por el hecho de que nosotros nos enfrentamos a una crisis sanitaria mundial que ahora está afectando a la República Dominicana nueva vez con una nueva ola de contagios. Estamos, en, estamos al frente de una Navidad, de un periodo en que el pueblo dominicano es aún más presa de la francachela, del, del, del, del baile, del, de, la, de esa, esa, ese desenfreno que se da en Navidad, en comida, en baile, en bebida, en vicios, en cosas. Pero si nosotros queremos, contra podemos intentar... <ríe> contra lo imposible, poder pasar una Navidad donde los contagios sean mínimos, porque contagios va a haber, pero que sean mínimo Contrario a lo que se espera, y hemos dicho eh, en este programa, de que los contagios de este de, de, de que se verán en enero serán inenarrables, producto de lo que uno sabe y conoce cómo es el pueblo dominicano. Vamos a imitar a esos grandes y individuos que durante eh, eh, muchos años a través de la historia Han logrado cosas que parecían imposibles Señores Atila llegó a la puerta de Roma Y sometió a Roma Es el único salvaje que ha logrado someter al imperio más grande Que ha conocido la humanidad Roma, la Roma imperial Y lo sometió Atila el, el, el azote de Dios que decía Por donde, pisa, por, por donde cruza mi caballo no crece más en la hierba. Y era verdad porque detrás de él vendía un millón de, de hombres a caballo. Y ahora me estamos hablando de cuatro millones de pezuñas que por pues, donde pasan ya. tienen que acabar con todo. Pero bueno, a eso es lo que le quiero traer la reflexión. Y por eso he utilizado estos dos ejemplos históricos para decirle que nada es imposible si no los proponemos. Vamos a proponernos que estas navidades sean mejores que las otras, pero que... Eh, Cumplamos con los protocolos para evitar que los contagios luego sean un ente de lamentación permanente durante los próximos meses.